Una película es como una cebolla, va por capas. Tras cada encuadre, cada sonido y línea de diálogo hay una intención. Mi propósito es descubrir esa intención y mostrarla para que todos podamos aprender algo. Cuando analizo una película escojo una técnica, una idea o un momento clave. Una vez elegido el tema explico por qué está hecho así y cómo podrías aplicarlo en tu proyecto. Aquí se habla de estructura, encuadres, personajes, ruido y silencio, escritura, dirección y montaje. Aquí se habla de cine.